Vamos a ver, ya. Gracias, gracias Carolina, gracias Fulvio, a todo el equipo, gracias a la gente que nos ve, a la, la gente que nos está viendo en vivo ahora y los que nos ven luego a través de las redes sociales. En el día de hoy quiero tratar varios temas, específicamente eh, analizar lo que sucedió naturalmente en el día de ayer con la escogencia de Margarita Cedeño como eh, acompañante de boleta de Gonzalo Castillo. Eh, como bien plantea Francis Rodríguez, nuestro compañero de panel, eh, Margarita eh, tiene más número incluso que el propio Gonzalo Castillo Es una persona que hasta hace poco Yo no le puedo decir hoy ni mañana Pero que hasta hace poco Era una de las, eh, de las figuras políticas de mejor valorada De la República Dominicana conjuntamente con David Collado Y el propio Luis Abinader Ahora bien, ¿qué fue lo que se buscó desde mi punto de vista con esta eh, con esta actividad de ayer, era precisamente causar un golpe de efecto, un golpe de efecto en la población para hacer un equilibrio, porque eh, se entiende que el gobierno estaba siendo muy atacado, el partido de, de gobierno ha, ha sido muy afectado muy afectados con esta situación, y entonces ellos lo que están buscando es una forma de equilibrar la situación y de quitar todas esas protestas eh, de los medios nacionales en con la creación de una noticia eh, o una corriente de opinión. Y lo lograron, porque a tanto anoche como hoy en la mañana todo gira en torno al PLD y a Margarita, lo que significa que la estrategia funcionó. ¿Cuánto va a durar? No lo sabemos, eso no se puede determinar. ¿Cuál, ¿Qué otra estrategia tienen? Tampoco lo sabemos porque eso lo manejan ellos de manera directa. Si Margarita le va a sumar o no a Gonzalo, efectivamente que decir que no es, sería eh, una negación de la realidad. Claro que le va a sumar, como le sumaría cualquier otro eh, candidato a, a vicepresidente, a Luis Abinader. Que yo considero que si Luis Abinader consigue a David Collado como candidato a, vice, al, a vicepresidente sería maravilloso y le sumaría muchísimos votos y, y, y el sector eh, empresarial. Es decir, un PLDista no puede decir que, que Cadaví Yada no le sumaría a Luis Abinader. No, a Gripino. Pero igual, igual que un PRMista o una persona de la oposición o una persona cualquiera, no puede decir que Margarita no le sumaría a Gonzalo porque sería una negación de la realidad. Porque una cosa es la realidad y otra cosa es la pasión política. De manera que le funcionó muy bien esta estrategia porque lograron eh, levantar la, la, la moral del partido y además lograron colocarse eh, en la principalía de los medios de opinión del de día anoche y en el día de hoy. Con relación a las elecciones del próximo 15 de marzo, nosotros, y, y déjame ver, le mandé una foto ahí, muchachos, que habla sobre lo que tiene que ver con la Junta Central Electoral. Para que ustedes vean. La gente y a esos jóvenes que están eh, protestando, miren eso. Dice ahí, fíjense que yo lo estoy tomando de listín. Delegados políticos y técnicos, repito, delegados políticos y técnicos de la Junta Central Electoral se reunirán de nuevo mañana para preparativos electorales. Delegados políticos, ¿qué es un delegado político?, son las personas que representan a los políticos en la Junta Central Electoral. Yerjan, el te manda a decir un amigo televidente que levante un poco la voz. Parece, no, la cabeza. Ah, bueno. Que te... Sí, lo que pasa es que cuando estoy ¿Mm? ir il las ideas siempre. Sí. Pero bien, gracias al amigo televidente. Entonces, si ustedes ven eso que dice ahí, dice que ya los delegados se están reuniendo con la Junta Central Electoral para los preparativos de las elecciones. ¿Qué significa? Que ya llegaron a un acuerdo. Claro, en esas reuniones es donde los partidos ponen sus condiciones. ¿Qué significa? Que ya todos los partidos están, eh, conteste, están acordes para que el 15 haya elecciones. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Dos cosas. Preparar a la Junta con un acompañamiento de personas de prestancia, de credibilidad de la sociedad dominicana, como ya yo hice la primera propuesta, y también que, que ya se inició en el día de hoy, eh, si lo tienen ahí, lo de Uniores, y escúcheme que se lo mandé de manera desorganizada, muchachos, lo de Uniores, que ya inició hoy la investigación. O sea que ambos, ambos procesos están encaminados. La OEA también inicia su, su investigación y ya esperemos que antes del 15 de marzo tengamos un culpable. Para que entonces el Ministerio Público lo juzgue y los jueces de la. Lo, o sea, lo acuse y los jueces dominicanos lo juzguen. Mírenlo ahí. Unión inicia la auditoría sobre voto automatizado. Qué bueno que así sea. Pero, ¿qué yo considero? Que teníamos que hacer. A, a, la Junta Central tiene que hacerse acompañar. Y de hecho, ellos lo dijeron. Lo necesitamos. Queremos que nos acompañen. Para que las elecciones. Para que el resultado de las elecciones independientemente de cuál sea el resultado, sea aceptado por la población. Y yo hice la primera propuesta del país, la hicimos ayer, y horas después Hipólito Mejía hizo la segunda propuesta. Yo hice la propuesta, y ahí está la muchacho, la, la, el, el detalle, de que a la Junta Central Electoral a nivel nacional le acompañe el reverendo padre, Alfredo de la Cruz, que es el rector de la Pucamaima, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que es un hombre eh, prestante de la sociedad, con mucha credibilidad, y el rector de la mejor universidad de la República Dominicana. ¿Qué mejor que él? Para conformar una comisión de personas para que acompañe a la Junta Central Electoral. Hipólito propuso a Agripino Núñez Collado, yo no estoy de acuerdo. Yo quisiera que sean gente nueva. Yo tampoco. Agrippino Puede ser. Tiene, eh, eh, casi 90 años. ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que le va a aportar? No, no, no. Y, se ¿Puede es, que, ser? es que ahí pasan cosas que estos muchachos de ahora, expertos, le pasan claro. a toda esa gente que están ahí y, y ni cuenta se dan. Del grupo de jóvenes que está protestando frente a la Junta Central Electoral, vamos a sacar por lo menos cinco de ese grupo de participación ciudadana. Vamos a buscar a Uchi Lora, vamos a buscar eh, al a a, a, a, a doctor Nieves, vamos a crear una comisión de personas que sean... Eh, no podemos decir que imparciales, pero por lo menos objetivos, que no, haya, que no tengan una militancia política para que acompañen a la Junta Central Electoral a nivel nacional. Pero no solamente eso. En el caso de las municipales, y las propias presidenciales también, vamos a acompañar a las juntas municipales de ese tipo de personas. Yo hago aquí la propuesta. Vamos a, a, a, a invitar al padre Moncho de San Francisco, vamos a invitar a Luis Smurdoch, General eh, del jefe del cuerpo de los, bondero, de los bomberos, que aunque tiene tendencia PRMista, pero nadie puede cuestionar su moral. ¿Eh? Nadie puede cuestionar su moral. ¿Qué sé yo? A Eufemio Vargas, no sé. Eh, usted también haga su propuesta y vamos a unirnos como pueblo para conformar una comisión de personas que le dé credibilidad a lo que resulte de la Junta. Miren, que yo confío en esta Junta de San Francisco. ¿Eh? ojos cerrado. Porque la gente que están ahí son serios. Martín Vargas, Michelle Fría Y todos los que trabajan ahí son serios No, porque Quizá no serían ellos eh, Porque es desde de arriba o sea, No, manda pero de ellos, de de arriba. ellos tienen control de lo que pasa ahí Ellos tienen control de lo que pasa ahí Entonces uh -huh. si, si luego entonces, no vamos a aceptar el resultado eh, eh, Lo ideal es que sea, sea acompañado Vamos a escuchar la llamada Buenos días Está aquí <risa> Buen día Margarita llorando No, pero qué <risa> drama <risa> Buenos días Ay. Se fue. Bueno, a Pacheco que llame de nuevo. Entonces, con relación a todo esto, señores, nosotros estamos haciendo, estamos haciendo la propuesta. Me avisan cuando esté listo, Israel. Bu buen día. Hello. Sí, Pacheco. Buen día, buen ¿cómo están ustedes? Bien. bien, bien, Pacheco. La propuesta que está haciendo Yer Yang que ahora porque vi bien, que es Yerjan, -Yang, no Yang -Yang. Yerjan, -Yang, ajá, Yerjan. <risa> En cierta forma valorable, es uh -huh. valorable. Ahora bien, lo que no estoy de acuerdo es que la cúpula de la iglesia participe, porque ellos siempre están a favor de los sectores de poder. Recordemos en el 94 lo que pasó cuando sí. las elecciones. Y, no, y, y, recordemos y, y, y cuando tumbaron que a, a, a Juan Bosch. La comisión de Punta Catalina, que fue un fiasco. O bien sea la cúpula de la iglesia no tiene credibilidad para... Valorar esa situación. Ahora, ni la cúpula del empresario. Por ejemplo, la UAS, la misma, puede tener un, un experto, un hey, religioso, eh, sí, y otro, otra persona del país que sea respetable y que sea seria y que no se haya visto envuelta en ningún conflicto de carácter económico ni político. Obviamente, sea, que yo creo que. Él habla la posición y de aquí, y compartimos de Yan Yan en esa dirección. Ahora aquí en San Francisco, La aquí. junta como junta no tiene ningún tipo de credibilidad. No, no, no la tiene. Eso es así. Entonces, esa comisión que se podría formar la, le daría luz a un cuerpo que ya no tiene porque murió claro. en otras ocasiones. Pero eh, aquí, ¿a quién usted propondría entonces, Pacheco, en San Francisco, por ejemplo? Se fue. Bueno, para mañana, entonces, Pacheco, que, que prepare su listado. Entonces, con relación a todo esto, señores, es importante decirle al pueblo que tenemos que ir al, proce al proceso el próximo 15, porque ahí es donde nosotros vamos a ejercer el derecho a votar. Eso es la democracia, el, el poder que tiene el pueblo con relación a esto. Y ya, por último, Ramfi, eh, Trujillo, le, le cerraron el paso, o él se lo cerró, porque... Porque como bien establece la Constitución, si les rechazaron la candidatura, ¿sabe por qué? Para la gente que ahorita va a comenzar a y a, y a decir que... a vociferar y a decir... ¡Eh! La Constitución en su artículo 20 establece que se reconoce a, a los dominicanos y dominicanas la facultad de adquirir una, una nacionalidad extranjera. Y dice, la adquisición de esa nacionalidad no implica la pérdida de la dominicana. ¿Pero qué pasa? El párrafo, más adelante ahí muchachos, dice... Los dominicanos y, do, eh, dominicanas y dominicanos que adopten otra nacionalidad, como es el caso de Ramfi, que adoptó la, la americana, por, eh, por acto voluntario o por lugar de nacimiento, podrán aspirar a la presidencia y vicepresidencia de la República si renunciaren a la nacionalidad adquirida con 10 años de anticipación a la elección y residieran en el país durante 10 años. Ramfi y Trujillo no cumple con ninguno de esos requisitos y por tanto, bien hecho que les rechazaran, la candidatura sabes, a presidente. Ya que cada vez que a porque se ni le vive preguntaba, aquí. Ni a mira, cada vez que él se le preguntaba, básicamente esos aspectos, si había retirado su su nacimiento americano, qué tiempo tenía residiendo en el país, nunca daba una respuesta como firme, no, no definida, renunciar. contundente. Como que siempre había como sí. una nube en torno a claro, eso. Claro, él nunca quiso renunciar, pero además no tenía 10 años viviendo en la República Dominicana. Fíjense que Franfield llegó hace como dos años aquí, ¡pum! Como como, como caído del cielo. sí Entonces, la, la Constitución es clara y lamentablemente su candidatura. Y yo yo creo que él, él estaba claro de eso. Creo que vino a ser sí. un bulto. fue a la a, Mira, a, muchísimas gracias eh, a en la antigua, por la exposición de su tema. En este momento eh, vamos a ver qué nos dicen los amigos televidentes. Sí, Castillo desde Vista al Valle nos manda este post. Dice, pierde leonel no pega una, pierde la candidatura, pierde el partido y ahora la esposa. Margarita va a repetir como dice pero Dios mío, Castillo. Manuel García dice, mira, joven Yerjan, para que te convenzas mejor en los manuscritos bíblicos, si lees y estudias bien, Dios interviene para poner reyes y gobiernos según su voluntad y tenga bases sólidas sobre eso. Apúntase. Por eso te dije... De antemano, Dios, que sea lo que Dios quiere en esta selección. ¿Entonces vamos a la culpa a Dios? Es cuando, dice él. Bueno, a toda la gente, muchísimas gracias por escribirnos, por estar con nosotros. Mañana nuevamente, otra propuesta. Muchísimas gracias. gracias. Buenos días. ¿Cómo Dios va permitir a permitir que gobiernos corruptos y ladrones? Entonces, es Dios, Dios que lo permite y que lo quiere ahí. Entonces. De mañana.